Todo Público.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 siempre es crecer.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 lojana, una sociedad sin cultura pues una sociedad sin identidad tecnología que sea generada por nuestras manos gestionada por nuestras manos y brindada a la ciudadanía para el uso de ellos, generar tecnología desde el ojo para el mundo siento que se está logrando algo y eso me da mucha satisfacción, quiero dejar una marca una huella que valga la pena recordar, que este deporte se quede aquí en Catamayo, les puedes quitar todo pero menos la gimnasia tu plan siempre es crecer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 Les contamos que tras una serie de rumores sobre desabastecimiento de combustibles que se han difundido en redes sociales, la empresa Petroecuador en los últimos días, la empresa pública Petroecuador informa a la ciudadanía que existe normalidad en la, respecto a la provisión de derivados del petróleo y que se dispone de un stock suficiente para garantizar el despacho de combustible y gas licuado de petróleo en todo el país.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 Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que Gabriel era un niño que nació sordo, pero gracias Gabriel a la mediante el Ministerio de Salud Pública, pudo acceder a un implante coclear. A continuación, su historia. Gabriel es el cuarto hijo. Tuvo una infancia, se podría decir, casi normal, porque no detectamos nunca su sordera.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 El concierto trae Gabriel no desentona, Gabriel hubo una audición muy buen sonido. Ban Ecuador continúa respaldando a los emprendedores ecuatorianos. Una muestra de aquello es la microempresa Lupita Pinton Chips, conformada por una familia de japa en la provincia de Manabí. Lupita Marcillo Zavala, microempresaria del cantón Jipijapa, al sur de la provincia de Manabí, ha logrado junto a su familia formar su propia microempresa, con el asesoramiento técnico del Ministerio de Industrias y Productividad y el financiamiento por parte de Ban Ecuador, con un crédito de 10 mil dólares. Lupita Pintón Chips es su microempresa, que consiste en la elaboración de chifles. Comenzamos a elaborar y nos presentamos en una rueda de negocios que la... Eh, lideraba, pues, el Consejo Provincial de Manabí. Tal es el caso que tuvimos la oportunidad de hablar con la tía, eh, con los, eh, mi comisariato, el, son los del Rosado, eh, la favorita, y todos ellos nos dieron la apertura y la posibilidad de que nuestro producto iba a, a llegar a esos centros comerciales. Entonces, es así donde nosotros... Eh, maduramos la idea y esto es un emprendimiento por qué no decirlo este triunfador eh, bueno, nosotros tenemos todo lo que es eh, comprar el maíz el maní y todos los implementos para elaborar la salprieta tenemos nuestros proveedores que son la gente del, del campo, gente que nos esperan con ganas cada vez que llegamos porque hacemos una buena adquisición a varios proveedores, asimismo lo del plátano, que bueno no es un plátano, es un pintón, es un platanito ya, no es ni maduro ni plátano, es un pintón, y que eso es, es el éxito de nuestro producto. Lupita, como es conocida en Jipijapa, ha podido ampliar el mercado gracias a su participación en rueda de negocios y ferias que han sido organizadas por el Instituto de Economía Popular y Solidaria, Gobierno Provincial y Ministerio de la Producción. Mensualmente, su producción de aproximadamente 12.000 fundas de chifles llega a diferentes tiendas, despensas o supermercados, no solo de su localidad, también a nivel nacional. Eh, hemos hecho créditos al Banco eh, del Fomento, en que en ese momento era Banco Fomento, ahora es Ban Ecuador. Eh, hemos hecho el préstamo, eh, Ahora también aparte de esto, eh, tuvimos la ayuda de de familiares, ¿no? Como es mi papá, mis hermanos, entonces a, a, no soy yo solo el préstamo como eh, con el nombre de mi mamá, sino también con el de mi papá y el de mis hermanos para poder eh, salir adelante con la empresa porque eh, aquí tenemos máquinas que varían de precios de 7000, las mesas que también son de, de, de, este, de acero inoxidable, entonces eh, los precios son altos pero porque... Tenemos, que, tenemos una, una responsabilidad social. Esta empresa en el futuro nosotros la vemos mucho más grande. Este, eh, no solo este, como empresa, sino también eh, al momento de, de brindar plazas de trabajo, porque ese es el objetivo de nosotros, eh, brindar plazas de trabajo más que nada a la gente de aquí de nuestro querido Cantón, Jipijapa. En la actualidad, Lupita y su familia trabajan arduamente en estrategias de expansión de su negocio. Se sienten agradecida con el gobierno nacional por el apoyo brindado en su proyecto de emprendimiento que ya es una realidad. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional.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 noticias del mundo les contamos que Estados Unidos y China han firmado un acuerdo para tratar de mejorar su comunicación militar mientras que en Brasil policías y militares lanzaron una nueva operación en las principales favelas para combatir el crimen revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen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 Incluso el líder norcoreano ha llamado a desescalar el conflicto para evitar un enfrentamiento militar. Un joven negro, Mike Brown, de 18 años, desarmado, fue muerto a tiros por la policía el 9 de agosto de 2014 en un suburbio de San Luis, en Estados Unidos. Comienza una rebelión vecinal que provoca un movimiento global. Las vidas negras importan. Un documental nos muestra los hechos. Vimos como noche tras noche, porque estábamos en las calles, las cosas pasaban de una manera y encendíamos la televisión y veíamos una historia totalmente diferente a lo que habíamos vivido. Así que esta película es un intento de decir lo que pasó durante esas noches. Los directores noveles Shabafo Layan y Damon Davis nos muestran una instantánea tomada sobre el terreno. Parecía que los medios de comunicación, daba igual de qué afinidad política fueran, contaban la historia oficial. Y nosotros pensamos que había que cuestionar esa historia, porque básicamente son hechos que se están investigando. Está claro que hay un conflicto de intereses, pero vimos una y otra vez cómo los medios publicaban solo la información oficial ofrecida por la policía. Militares fuertemente armados irrumpieron el miércoles en una de las principales favelas de los suburbios de Río de Janeiro. Es una nueva operación de apoyo a la policía en su lucha contra la creciente criminalidad en la ciudad. Según Globo News, cuenta con 2.600 militares y busca la detención de 26 sospechosos y la conducción coercitiva de otras 34 personas para que declaren ante la justicia. Diez días antes, unos 5.000 militares y efectivos policiales tomaron varias favelas de Río en una operación contra bandas especializadas en robos de camiones de carga que dejó al menos dos muertos y más de 20 detenidos. Los militares fueron convocados el mes pasado por el presidente Michel Temer para ayudar a la policía a combatir los grandes cárteles narcos que actúan en la ciudad.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 Ciudadana, tu voz, tu país.